Mi nombre es María Elizabeth Martínez Castro, pertenezco al Comité co Amor y Fe, vivo en Tegucigalpa, Honduras. Busco a mi hijo Marco Antonio Amador Martínez, él salió de aquí de Honduras hacia Estados Unidos el 22 de febrero del 2013. Cuando iba por México el 11 de marzo del 2013, él desapareció entre Nuevo Laredo y Reynosa. Cuando él salió de aquí de Honduras hacia Estados Unidos, él iba de 21 años. Ahora, en la actualidad, tuviera 30 años. Pero lastimosamente, pues él se desapareció. Y de esta reunión, pues yo espero pues que él haya una búsqueda eh, en campo, no por línea, porque por línea cualquier cosa se puede decir. Eh, es necesario que ellos sean buscados en las cárceles, en los hospitales, en las calles, algunos vienen pues mutilados, otros vienen con su pérdida de memoria y ellos en México andan perdidos y necesitamos pues que a ellos se les busque como debe de ser en campo. Con las respuestas del gobierno del estado de aquí de Honduras no he tenido ninguna respuesta. Cuando yo puse la denuncia ante la Cancillería, eh, yo iba cada semana para ver si me daban respuestas, pero nunca tuve una respuesta, me cansé y dejé de ir. Pero en eso conocí a una eh, señora que tenía también su hija desaparecida hace más de 20 años. Ella me comentó del comité Cofamidea y así yo pude llegar al comité. Ahí pues en el comité yo recibí el cariño, la bienvenida, el amor de las demás madres que en esa ocasión nos reunimos para darnos eh, palabras de aliento y poder nosotros um, asumir la pérdida o la ausencia de nuestro ser querido que en este caso es mi hijo, el que está desaparecido y no sé nada de él hasta el momento. Yo lo que espero del Estado de Honduras y de México es que se unan en la búsqueda para las personas que desaparecen en México en el tránsito hacia Estados Unidos, que sea una búsqueda genuina, que sea una búsqueda transparente, que sea una búsqueda que en realidad sea de verdad y que no nos vengan aquí con, con que sí buscan y que dicen por línea, por línea no se busca, es en campo que se debe de buscar, que sea de verdad esa búsqueda. Eso es lo que espero del de país de, de, de Honduras y de México, que se unan los dos para que pueda hacer una búsqueda genuina, de verdad, transparente.